En el día de hoy, eh, Honduras amanece con una nueva presidenta. Se trata de Xiomara Castro, presidenta electa por Honduras, este del partido Libertad y Redefusión Libre, y con un 53.49%. Observamos hoy cómo Estados Unidos la felicitó, luego que del gobierno eh, también reconoció el triunfo de esta mujer. El pueblo hondureño ejerció su poder a votar en las elecciones libres y justas, y así la felicitamos, fue lo que emitió este Estados Unidos. Y pasó Honduras por muchas situaciones de crisis, sobre todo ella viene de un golpe de Estado que se le dio a Manuel Zelaya en las elecciones de Honduras, que él era el presidente, o sea, se le dio un golpe y sin embargo, ella puso fin a 12 años de gobierno conservador y ahora es un eh, partido de izquierda, que está en el poder y es presidido por esta mujer que es Xiomara Castro. Así que nos vamos familiarizando con el nombre para dar seguimiento en términos políticos. Nos vamos político. a familiarizar si pero en el caso nuestro Xiomara. Sí, qué es lo que está haciendo Xiomara, qué es lo que va a hacer en su gestión gubernamental eh, Xiomara Castro. Eh, fueron días de incertidumbre porque se retrasó muchísimo lo que fue la parte del recuento de los votos, el conteo. No sé si ustedes vieron también algunas manifestaciones en las calles, el pueblo y todo el mundo decía, Dios mío, qué crisis. Eh, en esta en esta contienda electoral de Honduras, pero ya hoy este tienen como presidenta reconocida tanto por el gobierno que sale y por otros países que están felicitando a Xiomara Castro como la nueva presidenta de Honduras. Y sin querer J. La P, ahora lo que hay que investigar, me imagino que el próximo viernes, nuestro querido compañero Octavio Lister va a profundizar un poquito más, ¿verdad? Que eso, toca esos temas internacionales. Eh, investigar ahora si Xiomara es madre soltera. Ah, Sin bueno. querer J la pérdida, Nelly. Sí, Sin querer mamá. recordar los momentos de, de nuestro sí. director de la policía. Nelly, y otra información también agradable eh, desde el punto de vista de que eso va a, a, ¿verdad? a beneficiar los bolsillos de los padres y es que los, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura en el día de ayer la gratuidad de la reinscripción en los colegios privados y en las instituciones de educación superior. Así que, ¿se ustedes que hace un tiempecito este proyecto de ley está, eh, se estaba conociendo en, el, en la Cámara de Diputados y ayer fue eh, aprobado en segunda lectura? De manera que, no sé, desde que entre en vigencia, pues, al, a nosotros los padres al, al, no vamos a tener que pagar reinscripción en los colegios pero tampoco en las en las instituciones de educación superior. Llámese colegio privado y universidad. De manera que si usted inscribió eh, este año su hijo, el próximo año no va a tener que pagar reinscripción. esto por fue, fin? ¿eh? Por sí, fin. porque, óyeme, eso es una cara Bueno, Nelly, eh, eh, tú que todavía tienes niños, ¿verdad?, uh -huh. que están en el colegio, por nosotros que tenemos también ya adolescentes que están en la universidad, eh, nos vamos a beneficiar de esa medida, de esa ley, que solamente debe de entrar en vigencia para que podamos, los padres, ¿verdad?, beneficiarnos. Yo todavía tengo como mi duda, Nelly, porque tú sabes que los intereses... También se va a aplicar eh, en las universidades. ¿sí? sí, en las instituciones de educación superior, de educación superior. así superior. así eh, vi que decía la, la, la información que está hoy en los medios de comunicación. Estén que la cumplan y la asuman. Es, ese es mi rol, ese es mi... mi, mi, mi mi porque siempre van a buscar una tengo, justificación claro, de por qué si no se tú, puede aplicar. Y si nosotros, por ejemplo, Nelly, que tú tienes tu hijo en el, en el colegio y paga 5, 6, 7 mil pesos para inscribirlo, y esos y eso es dineritos, no dineritos, esos recursos no lo va a percibir el colegio. De alguna manera, de alguna manera esa institución va a buscar la vía de cómo eh, le siga ingresando esa cantidad de dinero, porque no es verdad. A mí hay que demostrarme eso, que no es verdad. Pero que hagan kermés y cosas no, así, y otras actividades. Y si tú pagas 5 mil pesos y, y te aumentan el colegio a 1,500, ponen 6,500, hay, hay 50 mil formas de tú recuperar. Bueno, en ese eh, caso, lo hay, que hay que seguir creando claro, es conciencia y claro. abrazar entonces el proyecto del Ministerio de educación, de educación, que en el día de ayer reiteró que va a convertir, 30, este 30 centros educativos que ahora son normales a politécnicos que tú lo tratabas hace algunos días aquí en el programa exactamente, entonces, la gente puede emigrar porque bajo una presión y la libre competencia si usted no se siente bien, no se siente a gusto y en un centro educativo privado están abusando de usted pues váyase a ese sector público entonces qué tiene que hacer si el, si, si el, si el Ministerio de Educación o Educación eh, la educación pública sigue fortaleciéndose, sigue claro. brindando ese servicio eh, eficiente, ¿verdad? De manera que tú puedas tener la confianza de seguir enviando a tus hijos, tus niños a formarlos en la escuela pública, pues eso va a traer como consecuencia que ellos tengan también, como tú dices, entrar a la libre competencia, claro. que no tenga la opción. Y que siga mejorando educación. Porque es lo que te digo, Nelly, esa es mi duda, de que, ok, no vamos a pagar reinscripción. Pero esos recursos que no va a recibir la institución educativa, se va a buscar la vía para que no dejar que ingresen. Por ejemplo, un ejemplo tal vez, guardando la distancia. Hoy prácticamente para ir a una fiesta, la entrada, no te cobran entrada, pero tú tienes que ir a reservar una mesa que te cuesta tanto para... Ah. Tú dices, para, para vender la fiesta, reserva una mesa en 5 mil pesos. Te reservan tu mesa para tantas personas. Hmm. Tú vas a entrar sin problemas. Reservate, ya tú pagaste la entrada. Pero mal el servicio. <ríe> Entonces, <ríe> usted paga 5 mil para pues, poner nosotros que, que vivimos en pueblo. Usted dice, ah, sí no, van a dar, sí, no hay que pagar la entrada. Nosotros que vivimos en pueblo, por ejemplo, tú ves que un colegio de 5 mil pesos y 7 mil se da mucho dinero. 5 mil pesos te paga de colegio. Para los bajos ingresos. Correctamente. Pero, ¿qué pasa? que no vamos a pagar reinscripción, pero cuando llega el momento de tener que irlo por primera vez al colegio, va a pagar 6.500 pesos de colegio. Ahí están los 1.500 pesos o 7.000 pesos de reinscripción que ustedes supuestamente de pagar. Van a buscar la vía de cómo eh, no dejar de percibir esos ingresos. Sí. Algo que... lo que la gente quizá no va a hacer es mover mucho su, sus estudiantes de centro educativo, porque cada vez que vaya a un centro diferente tendría que estar pagando. Entonces, eso le va a dar más estabilidad a los estudiantes en un mismo centro. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los centros? Bueno, crear estrategias para la fidelidad, ¿verdad? Uh -huh. Fidelizar. Para, claro, para que no, no haya un cambio de colegio y de institución educativa por parte del estudiante. Yo creo que eso es una agradable noticia, claro. eh, eh, porque eso tenía un tiempecito. Recuerda que eso fue, eso fue oferta de campaña de muchos diputados, de muchos diputados eh, que inmediatamente fueron juramentados como diputados iban a, a someter ese proyecto de ley para quitarle. Y recuerdo... Eh, este señor que debe estar feliz y contento lo era eh, este comunicador, periodista parte del equipo del gobierno de la mañana que es Nayib Chaede, ah, sí. que Chaide eh, fue el, el primero que yo iba hablando, hablando de, de ese eso. proyecto, uh -huh. o sea que iba a someter ese proyecto para que desapareciera la reinscripción pues usted se inscribió en el colegio y tú tienes 5, 6, 7 años cuando estudias en el colegio y cada año tienes que pagar tres mil, cuatro mil pesos. Sí, pero eso no por tiene inscribir. sentido no porque no sentido. ya... Digo, no tiene sentido para, para el bolsillo de nosotros, pero tiene mucho para ah, los dueños claro. de... Y sabe pues? que en el sector público hay muchos docentes buenos, y muy bien preparados. Yo <coughs> recuerdo que estudié en la escuela primaria de Naranjo Dulce hasta octavo curso y después fue que fui a un colegio, ya cuando estaba en el bachillerato y eh, después estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es pública, y después estudié otra carrera en una universidad privada, pero yo no me quejo. Eh, eh, y que conste, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de, de, de, del, del empresariado no, jamás. educativo, vamos a decir. Eh, no. eh, eh, pero acuérdate que hay una estrategia que es... Por la estrategia de diferenci diferenciación de precio Entonces también en esa estrategia es importante que ellos se visualicen de que si yo doy más calidad, si tengo mejores precios, si fidelizo a mis clientes, que en este caso serían este, los padres y los estudiantes, pues mi colegio va a tener mayor estabilidad en el tiempo. De hecho nosotros en la próxima semana vamos a invitar a nuestro querido amigo, el profesor el maestro San de aquí, del ah, Colegio sí, de Lial, que para el que nos hable el parecer, el sentir de ellos, ¿verdad? Eh, en, con esta con esta eh. medida, con, mm -hmm. esta, con esta medida que, o esta ley, que solamente mm -hmm. hay que esperar que ya que sea eh, eh, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuando el presidente debe de... La promulgue. Eh, la promulgue para que entre en vigencia. Así que eh, en la próxima semana prometemos que vamos a invitar a Sam para oír la opinión de él como representante de los colegios privados. Nosotros.